Yo. Yeah. Oh. Yeah. Yeah. Yeah. Oh. Estamos haciendo uno de estos videos épicos Aquí están mis versiones jodidas, ¿no? Scorpiones dorados del multiverso Obviamente sin ser tan superiores como yo ¿Tú qué eres? Escorpión Sushi o qué eres? Escorpión Sushi, soy importado. No mames, es, te queda bien apretada la máscara, se te ve hasta los ojos rasgados. Pues así, así soy. Ah mames, no digas bombadas. ¿Qué nada más te das cuenta por la camisa. Sí, por, por, por la barba, Ajá. que está más oscura. Pero estamos prácticamente pero si igual. voz diferente, güey. Pues. Tengo voz, voz más varonil que él, ¿verdad? Yo hablo como medio de... Medio lentitos, ver, dos, posen tres. así, güey. No mames, casi le llegas, ¿eh? Sí casi, llegas, sí. sí, casi le llega, sí. Qué pedo, imbécil. Tengo la voz de Alex como hace como 45 años. Soy el Saiyajin, Super Saiyajin. ¡Queluche en el estuche, pendejo! ¿No sabías que el mini escorpión dorado eh, hace beatbox? ¿No sabías? ¿Eh? Shira <risa>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 te entiendo. O sea, que él nah. te diga y Ándale, si sí, sí, sí. No ¿Sabes lo marciales? No Seguramente chino. No no, entiendo <risa> <qué estás diciendo>. <risa> <risa> no, no, no, no, no, estás diciendo Anánimo No, ánimo. no, no, no. No, no, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. más, no. No, no. ¿Qué pasó? Pregúntale al director. Así estás más o menos tú, ¿no? ¿O qué? Ah, perro, hasta parezco espejo. <risa> los espejo con ojo, Ay, uy, con ojo de uy, pescado. El, blanco, <risa> el, blanco, fue? el de pescado. Dispararse, ven que no, que ya no salen las balas. Tiran las armas. Tú dices, ah, otro escorpión básico. <risa> si fuera básico, podría ser esto. Peluche en el estuche. Y tú. Ah. <risa> ¿Acaso es el legendario peluche en el estuche? Sí, ¿tú qué tienes? Uh -huh. <risa> Entonces vas a estar como... Cuando te cubras, ya no se te va a ver. Uh -huh. Entonces de repente vas a girar. Pet, ¿Cómo? Lechuga, Lechuga en la pechuga. La pechuga. <risa> <risa> okay. Y ahí tú, ¡ah! O sea, como que están sí. medio al mismo nivel. Y ahí cortamos. Igual el para tanto. que no repita peluche en el estuche, este, algo así como, eh, pensé que era un mito, pero ah. sí existe. Sí, mejor así. Pero... No pensé que era un mito. Nada pero como. Sí, sí, sí. Yo tengo lechuga en la pechuga. <risa> ¿Qué? ¿Te sorprendió? Sí, pero nada como. ¿No? Sí. Van a venir atrás. ¿De Armas. Ta, Hacen atrás? el disparo, no. pero ven que ya no Negro. Las tiran al piso. Y tú, otro, otro escorpión. escorpión básico. ¿Básico? Si fuera básico, podría ser esto. ¡Peluche en el estuche! ahí te cubres, porque va a okay. salir un resplandor. Okay. Te cubres. que era. Dando la espalda a la cámara. Un, un mito. Sorprendida? Un poco. Pero nada como... La lechuga en la pechuga. Ok. Vosotros pendejo ya. éndese! Buen trabajo, chavos. Terminamos sí. por hoy. Sí, gracia. Gracias. ¿Dónde está mi camper? Ahí está el hijo de... Acá, cinco. mira. Perfecto. A nadie le importa, Pérez. ¿Dónde te duele? Aquí. ¿Qué te pasa? Aquí al lado de mi Jordan retro. Ah, mamoncita, mija. Corte. Mira, mientras no me patees con la punta del pie, tú sueltas la patada bien, yo te agarro. Ándale, sí. Venga, trata de soltarse la. Rápido, él te va a agarrar. Sí, sí, sí, tú pues, nada más como que tira la, que arriba y yo te agarro. Acción. A poco sí muy verga. ¿Y si sabes artes marciales o nada más eres chino? Nani, Taekwondo cuándo Corte. Acción. ¿Y a poco sí muy verga. ¿Y si sabes artes marciales o nada más eres chino poquito? Nani, taekwondo cuándo más? Uh <laughs> <laughs> Y así es como vale verga el drone. ¿A Chile quién disparó? Sí, lo vi muy cerca. ¿A poco? Yo pensé que lo habías visto bien lejos. Igual Estoy con Babita. Sí, Igual con Foli Soled. Al cabo es un modelo reciente. Se encuentran las partes en sí, chinga. Pero pues Le ¿no? acaban sí. de pagar un buen. ¿no? <risa> <risa> otra, Uy, tengo no, con lo que cobré, no mames, 20 de esos. Tíralo, tengo otro. El taekwondo no sirve para pelear. Más, más continuidad. Se taekwondo. me fue el pedo de que era luego los idos. El taekwondo no sirve para pelear, carnal. Se pas, me frenó el render Va. Dos, uno, acción. El taekwondo no sirve para pelear. Más burlón, o sea, márcalo más. Ay, el taekwondo no sirve para pelear, carnal. Paz, paz. No mames, el taekwondo no sirve para pelear. Corte. ¿Qué te pasó, escorpión? ¡Producción! ¡Producción! ¡Ayúdenlo! Se ¡Escorpiona muera. del multiverso! Que se muera! Perdón. No, ¿sabes qué? Hay que ayudarlo a quitarle sus cosas, no se le vayan a perder. ¡Escorpiona! Respiración de boca a boca. Ay, Orlando, ven. No, yo lo hago, güey. <risa> ¡Lista! No mames, ¿qué tipo de escorpión dorado es eso? ¿Hay un escorpión dorado perro? Porque nadie me dijo que había un escorpión dorado perro. ¿Tú qué clase de escorpión eres? Soy el escorpión descombinado. ¡Ah, hola, güey! Qué, ¿Qué clase ¿Eh? de personaje tan pendejo? ¿Quién le escogió? Mira, un pendejo que se le cae el celular. ¿Qué poderes tienes? El poder de descombinar a la gente Órale, oh, qué cabrón Mira mi compa, escorpión Noroña escorpión, Ay, eh? original, güey, no mames, cabrón Se nota que ni No hijo no, ¿sí? Hola, güey no, no, vale no te arda. No, güey, vale verga, güey, vale verga, güey Que viva López güey! ¿Cuánto te pagaron? ¿Cuánto te pagaron? Ya me quejas Ok, en también? japonés no, empezar a meterle gritos de stock, o sea gritos Como exagerados okay. <risa> ¿Corremos? Corriendo cámara ¿Movimiento de cámara o fijo? Fijo Dos, uno Acción No mames, el taekwondo no nos sirve para pelear <risa> ah, ah, <risa> Está girando antes, ¿verdad? Si sí. Estás girando la cabeza antes con huevos, o sea, que se vea que se está pasando de verga contigo Venga, corremos Corriendo cámara Corriendo audio Dos, uno, acción Ay no mames, el taekwondo no nos sirve para pelear ah, ah, ah. Ah. Dame la mímica y yo te doy el grito oh, Apúntame oh, el audio oh, a mí, yo voy a dar el grito Pero en esto, ¿qué? Hagas oh, yeah. como si estuvieras súper gritando Corremos Corriendo cámara Corriendo audio Dos, uno, acción Ay no mames, el tan cuando no sirve para pelear. Corte. <risa> <risa> Ni en la escuela te aprendías tantas cosas. Güey. <risa> no, güey, tiene muchos años que no me tengo que aprender algo, güey. el la uni me costaba trabajo ahorita. Digo, es más, es más está más tranquilo, pero. A ver, ¿qué vas es, a estudiar, loco? Es, ya solo me faltas tú y una. Esto es lo esto es lo complicado aquí. Esto <risa> esta es la tricky part. Y una vez derrotándote. Esa es la una vez derrotándote, obtendré el poder absoluto del escorpión. Ahora corrido, güey. Ya solo me faltas tú. Y una vez derrotándote, obtendré el poder absoluto del escorpión. ¿Me grabaron eso? Sí, de hecho, de todos modos, Tinoco va a ser mi doblaje, güey. Entonces no sé. estuche! <risa> no creí que aún existiera, pero. Nada como. Lechuga en la pechuga. <risa> Tranquilo, ¿eh? Sí pinche mano culero güey muy pinche servicial ¿no? ahora sí, trabajando en chinga culero Pues así lo hago siempre, güey, ajá, acción, <risa> ah, oh, yo no disparé, porque se me tronó, cortando y corriendo cámara, corriendo audio, dos, uno, acción, <risa> Otro escorpión básico <risa> ¿Básico? Si fuera básico podría ser esto ¡Peluche en el astuche! Impactante, no creí que aún existieras ¿Sorprendida? Un poco, pero nada como... ¡Lechuga en la pechuga! Ah, trajiste tu dragón y todo, güey, no mames Y trae labial, Pinche, wey. pinche historia sin fin, güey ¿Y esos qué son? ¿Los escorpiones testículos? El izquierdo y el derecho, ¿no? El huevo izquierdo y sí, el huevo derecho? El, el, el, el, el derecho. ¿Y ese quién es? Yo soy el que me agarraron el pedo. Ah, el escorpión borracho. Aquí amanecí, yo estaba en Cuernavaca, güey. <ríe> ¿Y tú quién eres? ¿Qué pasó, bandota? Soy el escorpión naranja. ¿No eres Lalo Garza? Eh, no. <risa> <risa> ¡Jame! Pues es Kame Peluche. ¿Eh? ¡Peluche! ¿Jame? Ca ¿Es Jame? Kame Jame. Kame Jame. Ja, ajá. Came, jame ja. Jame, jame, peluche. Jame, jame, jame. Y el estuche y el jalo andan al mismo tiempo. ¡Aaah! No. Y aumentan el poder. Y manténganse tiempo? ahí. Pero nada como... ¡Lechuga en la pechuga! <risa> ¿Impresionado o qué? ¿Por qué? Dos, uno, acción. <risa> ¿Impresionado? porque. qué? No. Yo... Niño, por... Lo siento, hubiera sido muy machista De mi parte no darte en tu madre Soy muy inclusivo ¡Ah! ¡Ah! ¡Mi pierna! ¡Ah! ¡Yo no fui, mamón! Mi ¡Ah! ¡Mis clases de natación, güey! ¡No más parkour, mamón! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ay! ¡No mames! ¡Mi pierna, güey! ¡Ah! ah! ser Tinoco, Mario Castañeda. Ah, lo Debería ser Mario Castañeda porque es hay Imagínate que estuviéramos en medio de las balas de Gocha. No, mames. No, no ya también. valió mal. Pues ahorita vamos a jugar. ¿Quieres ¿Sí jugar? Yo los referío. No, no mames, es jugar. Págalo, Imagínate yo ¿Es que, que te te A salir, es, la ¿no? es la que no va a salir, justo la que voy a cortar claro, por sí, tiempo ¿Vale? Esa, ¿Vale? Ahorita que estoy haciendo la edición en mi mente dije Esa toma, creo que no va ¿Y tú quién eres el de allá? De memes Ahora sí viene el chido. <risa> <risa> ¿Puedo preguntarle de su perro? <risa> claro, que se todos lados Está bonito tu perro no. <risa> o sea, ¿el escorpión contador o qué eres usted? No, el escorpión licenciado de un universo donde sí le ganamos a Talán ah, ¿Sí? Donde sí estudió sí, este, justo, abogacía wey. Donde sí, sí es real, güey Ah, qué chingón, me sí, da gusto sí, sí. No, igual a mí ¿Y en mí. ese universo sí ganaron? Sí, sí ganamos, sí ganamos ¿Quién es el, el youtuber número uno allá? Pues mira, ahí existe una madre que se llama Luisito Comunica, pero ese no es ni de pedo el, el número uno. Ajá. Ahí tu carnal, mira, tu carnal está todavía más arriba. Yo no tengo carnal, no, no, ¿a qué no. te refieres? No, es que, ¿sabes qué? Aquí, ¿cómo se dice? Eh, yo, me, yo me dediqué a las leyes, no no no le seguí al YouTube, pero ah. ahí andamos este, promocionando otros ¿Ah, chavos. ¿Ah, tú no tienes canal allá? No, no, no, no, no ahí, ahí es puro despacho jurídico. <risa> <risa> ¿Y tú por qué tan sola, mamacita? ¿Por qué, ¿Qué ¿Por, qué ¿Por qué tan sola, mamacita? Oye, güey. Este. ¿Tú por qué tan sola? ¿Te voy a microfonear, güey. Sí, no, yo pregunto, ¿por qué tan sola? Pues ya ves. Ah, tú claro. te mereces a alguien que sí te sepa valorar. O <risa> okay. ese wey, ¿Qué te pasa? Ese no es el escorpión. ¿Qué te pasa? Es la escorpiona dorada. No, no, esa máscara no es la original. Es, el, el, el escorpión dorado, ¿en, ¿en tu universo estamos casados o qué es? eso. Ah, veste, no sé. O nada, o yo no existo. ¿Y mi anillo? Ups. Uh -huh. Cada quien lo no. guarda como quiere no. y como quiere. ¿Qué? ¿Cómo cantabas en tu ¿Cómo ves, tóra, tiempo tóra, de tóra vida? Como de estos tiempos de vida. ¿Sí le haces así? Yo? ¿Vas sí, a estar tío. aquí contra mano? Vergamano, si eres un guau. Wow. Me está a ponerlo, la... ¿cómo que está Estás aquí en los putados con mano. ¡Ah! ¡Mira! ¿Qué es eso? ¡Ay, cabrón! ¡Ah! No, no, no. Es de frente. Sí, tiene que ser de frente. Ajá. Sí, sí, sí. Este es que me tienes que caer tú de frente mamá, para la que... La ah, que... no, sí. Más bien como... Yo te tengo que caer como medio de espalda. Sí, me ¡Ah! Este. ¡Ah! Lo está haciendo bien chiquito. ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Huevo! Manu comprometido con el papel. ¿Qué dijiste, Manu? Que, que sí se ven falsos, que no se ve... O sea, sí se ve muy marcado, güey. Digo que pues ya, pues ya ahorita yo sí aguanto un putazo de knockout. Así de él. Uno sí lo aguanto. Uno nada más. Con uno queda. O sea, uno aguanto para morir. O sea, ya, ya, ya no se necesitan más Una toma, una toma bro. Sí, o sea, no ocupo más para morir O sea, con uno ya... No, o sea, que va, yo... Como un diagonal Corriendo, compras Silencio Corriendo Dos, Pero uno Grita fuerte. fuerte Yo soy el epopeón dorado Ey. No, yo soy el oririón dorado no, eh. Yo soy el epopeón dorado Que no, yo soy el oririón dorado Corte, Acción Yo soy el epopeón dorado oh, No, yo soy el epopeón dorado ¡No! ¡Yo soy el Epopión dorado! ¡Ay, que no! ¡Yo soy el escorpión ganado! Acción! Ay, maldito pollo! ¡Ay, a huevo! ¡Toma, perro! No mames, es el escorpión Saiyajin. Escorpión sayayin ¿Qué pasó? ¿Cómo estás, Golden? Soy el escorpión Órale. del universo de Japón. ¡Qué cabrón! ¿Y tú quién eres? El escorpión anabolizado. ¡Ah, oh, qué boludo! <risa> <risa> ¡Me cortaron las piernas! ¡Están en arenas movedizas! ¡Sálvenlo! No, se subió con el tripié, así que no. <risa>